Toshiba ha vuelto al mercado, pero esta vez bajo la marca Dynabook. Hoy vamos a probar la Dynabook Tecra A40-J. Dynabook Latinoamérica y los amigos de PC Notebook nos facilitaron esta Tecra A40-J. Así que vamos a hacerle un review. Recordemos que en la Dynabook hay básicamente tres líneas de computadoras las satellite pro, las tecla como esta y las Portage las Air Light Pro es una línea que pueden ser un poco más gorditas, por decirlo así, más pesadas, pero también son un poco más económicas. Estas Tecra buscan un balance entre calidad y precio, es decir, ya vamos a ver que tienen un poco más de prestaciones, pero sin tratar de que se eleven mucho los precios. Y ya las Portage pueden ser las Ultrabook, que ya son más livianas, que son más delgadas e incluso tienen materiales más avanzados, por decirlo así, por ejemplo, hay algunas que están hechas de aluminio. Entonces vamos a probar esta tecla, que es una línea intermedia, a ver cómo nos va. Este modelo cuesta alrededor de mil dólares. Trae una pantalla de 14 pulgadas y este es panel IPS. Los IPS se caracterizan por tener colores más reales e incluso tienen más ángulo de visión. Yo lo veo desde este lado, así, ustedes lo pueden ver, y no va a variar los colores, siempre podemos verlo no importa el ángulo en el que estemos, la pantalla se puede inclinar hasta 180 grados, así que si usted quiere trabajar de pie con la pantalla acostada puede hacerlo este modelo viene con 8 GB de RAM y un disco duro de estado sólido de 512 GB a mi parecer 8 GB es poquito para las características de esta computadora así que yo se lo extendí hasta lo máximo que soporta esto que son 32 GB en este momento tiene 32 GB de RAM que es lo que soporta dos DIMS de 16 GB tiene Wi-Fi 6 que es el último estándar salido de Wi-Fi y sus parlantes están aquí al frente son estéreo y la verdad es que para el tamañito que son Para el tamaño que es suena bastante bien No podemos exigir demasiado en un plante tan pequeño Pero el sonido diría yo que es bastante aceptable Tiene un procesador Intel i5 de onceava generación Y viene con un chip gráfico Iris XF, También de Intel obviamente Lo que significa que está más pensada para inteligencia artificial por ejemplo Y también en la buena teoría soporta algunos juegos por lo menos para el gamer ocasional y eso me causa mucho interés siendo una computadora pues más business más de por decirlo así para oficina entonces al final del vídeo vamos a hacerle unos algunos tests para ver qué tal trabaja ese chip y ustedes me dirán si, si sirve para jugar viene con una licencia windows 10 pro se actualizó ya a windows 11 pro de manera gratuita sin problemas y me gusta que sea Pro y no Home, porque la Home le recortan algunas características. Y cuando estamos en un ambiente empresarial, que es para lo que está enfocada estas computadoras, pues puede ser que hayan falta esas características. Por lo menos en mi caso sí me han hecho falta en algunas ocasiones. Algo que me ha llamado mucho la atención es el estándar que cumple, donde le han hecho varias pruebas físicas de vibraciones, polvo, humedad, etcétera. Se supone que aguantas caídas, golpes sin problema e incluso esa superficie es antibacterial. Entonces me llama mucho la atención porque usualmente no veo esas características en las computadoras. Esta línea ya va incluyendo cosas así y eso la verdad es que me gustó mucho. La webcam trae una tapita, aquí la puedo tapar la puedo descubrir y es parte de las características enfocadas a la seguridad que trae esta computadora la calidad y ya les voy a mostrar podría ser mejor es decir si ven los colores están bien el contraste está bien pero, por ejemplo, hay mucho grano. Y aquí no es que está tan mal la condición de luz. Tengo luces para la grabación en enfoque. Distorsiona un poco. Esto es Half HD. Sí entiendo que una webcam es costosa. Cuando uno va a buscar una webcam, no le va a bajar de los 100 dólares. Así que si tuviera equipado una mejor cámara, puede ser que le ve mucho el precio. Pero sí siento que podría mejorar siendo esto nivel empresarial. Y algo que me encanta es el teclado retroiluminado. Es decir, las teclas, véanlo ahí están iluminadas así que pueden haber pocas condiciones de luz que a veces lo hay cuando es una computadora portátil que anda por todo lado y eso ayuda muchísimo a mí me encanta esa característica y así que alabo mucho que se haya incluido aquí en cuanto a la batería y a la autonomía a mí me pareció bastante adecuada he estado en videoconferencias por horas que eso implica trabajo multimedia y por tanto mucha carga de energía y rinde bastante bien dura bastante la batería, la batería también es de carga rápida así que rápidamente va a cargar por lo menos la mitad de la batería lo va a hacer muy rápido como para continuar trabajando algo que me gustó y se los voy a enseñar aquí Es en las utilidades para el rendimiento de la batería Un problema con estas baterías es que si usted lo carga al 100% Siempre la mantiene al 100% Estas se estresan y comienzan a degradarse Además si siempre están conectadas Eso pasa saltando 100% Baja carga de nuevo, baja carga de nuevo Y eso no es bueno para la vida de la batería Esta como muchas computadoras Por ya también está incluido aquí e Incluye varios modos, varios perfiles Aquí lo tengo, por ejemplo yo siempre la tengo conectada Conectada. Entonces no va a pasar del 70% de carga, lo que ayuda a la vida de la batería. Si yo fuera que la ando de, de gira, nunca la tengo conectada, pues marco la opción de 100% de, de carga siempre. O sea, se carga y va a llegar siempre al 100%. Y si no estoy seguro, pues marco el modo automático. Entonces me gustó que se incluyera esta característica entre sus utilidades y lo que hace es que la batería va a tener una vida más larga. Aprovecho para comentarles que próximamente vamos a estar haciendo rifas de productos tecnológicos Así que síganos por redes sociales, están en la descripción del video Y suscríbanse, van a aprender mucho sobre tecnología Y además nos van a ayudar mucho porque la interacción con nuestro canal y con nuestros videos ayudan a posicionarnos Así que muchas gracias por la suscripción y continuamos La computadora pesa 1.5 Punto 45 kilogramos, que a mi parecer es aceptablemente liviana. Claro, yo desearía que esto pesara como una pluma, pero no siempre se puede esas cosas. En cuanto a qué tan grueso el grosor de esta portátil es de 18.9 milímetros, no es tan delgada. Yo la siento gordita, pero tiene una buena cantidad de puertos me explico yo he tenido varias Ultra Book que son muy bonitas porque son muy delgadas pero sacrifican puertos al final uno termina conectándole cualquier cantidad de adaptadores entonces por lo menos para mí para mi caso que tiendo a conectarle muchas cosas esto está muy bien y repasemos los puertos Miren, por este lado aquí tenemos una entrada de smart card que si no me equivoco serviría para la firma digital. Tengo que probarlo. Aquí tenemos un lector de micro SD si tenemos una cámara, un teléfono con tarjetas micro SD, vamos a ver si es cierto. Ahí está, entró y ya me la detectó. <ríe> Excelente. Aquí también tenemos un puerto USB 3 2, si no me equivoco, si sí, 3.2 y aquí también tenemos otro puerto USB 3.2. Este que está aquí, aunque esté apagada la computadora, va a desplegar o dar energía. Así que usted puede conectarle a algún dispositivo como cargar el teléfono, etcétera. Aunque esté apagado, y eso me gusta. Un Puerto RJ45, es decir, para el cable de red. Ahora todo tiene Wi-Fi, pero en la práctica mmm, siempre hace falta conectar un cable de red. Y ahí es uno de los adaptadores que siempre ando cargando. Aquí solo se lo conecto y ya. Eso me gustó también. Y luego aquí tenemos el puertecito para conectarle el cable de seguridad. Para anclarlo a, a, a la mesa si fuera necesario. Muy importante. Aquí está el LED de encendido, el LED de cuando está cargando El combo micrófono y audífonos, que es el típico en estas portátiles. La salida HDMI para un monitor externo. Y aquí tenemos dos puertos USB-C, que más que USB-C soportan Thunderbolt 4. Es decir, soportan una tasa de transferencia mucho más alta que el típico USB-C 3. Tienen DisplayPort, aquí yo le puedo conectar hasta dos monitores externos, gracias a esta interfaz. Y además puedo cargar la computadora por alguno de estos puertos, y no necesariamente por el la tradicional entrada de corriente directa que traen estas portátiles Así que como ven, pues traen bastantes puertos Yo desearía que tuvieran más puertos USB Pero bueno, eso no se puede Hagámosle un par de pruebas Vamos a editar primero video y vamos a ver cómo se comporta Se supone que esto no está hecho para edición de video Pero vamos a probarlo para probar la edición de video, primero estoy probando Caden Life con un proyecto que ya tenía, que es el de la retroconsola, que ya está publicado, por cierto. Y veo que se mueve bastante bien. Por ejemplo, cuando, a veces cuando uno quiere adelantar y para atrás, si la computadora no es muy buena, se nos va a pegar. Pero esta, miren, cuando lo doy reproducir. Aquí está reproduciendo todo ese montón de capas que vemos. Y pues Tiene que eh, reproducirlas a la vez, una encima de la otra. A veces hacer transformaciones. Y lo está haciendo bastante bien, bastante fluido. Y pues está muy bien. Me pueden adelantar. Y este es un video que para nuestro canal es un poco largo, 25 minutos. Y por lo menos este video de 25 minutos lo cargó bastante bien. Sin mayor problema. Y sí, está bastante... Bien, pero me gustaría probar con una herramienta que es bastante popular, DaVinci Resolve. Así que probemos esa también. Bien, instalé DaVinci Resolve 18 y vamos a hacer un nuevo proyecto. Voy a dejarle ese mismo nombre. Para hacer las pruebas descargué unos videos en 4K, que es bastante resolución de pexels.com. Quería mostrarles aquí en preferencias que efectivamente nos está detectando nuestra tarjeta de video Iris XC. Así que está Da Vinci, está utilizando la aceleración gráfica para editar video o procesar video. Entonces vamos a añadir este primer clip aquí y vamos a hacer nuestra primera prueba. Voy a saltar en la línea de tiempo, adelantar. Parece que se mueve, pero parece que se está quedando pegado un poquito. Añadámosle otro clip. Vamos a ver. Oh, no lo carga. Ya, ya lo cargó. Sí le está costando un poco. Es de esperar porque estoy trabajando los videos en bruto. En 4K. Ahorita les voy a enseñar un truco. Y ahí estoy seguro que va a funcionar. Vamos a ver con una transición que le acabo de añadir. Le cuesta cargar un poco. Ahí ya me está cargando la transición. Le está costando. Pongámoslo a reproducir a velocidad normal. Sí, le está costando. Ok, normalmente uno no edita así con los archivos en bruto en 4K. Así que me voy a ir aquí a las preferencias del proyecto y le voy a decir que voy a usar clips de reemplazo en baja resolución, me voy aquí, selecciono los clips y le voy a decir eh, que me los procese, eso se va a llevar un rato, así en la línea de tiempo voy a trabajar con unos clips de menor resolución lo que va a ser muchísimo más liviano, ah ¿lo ven? ahora sí ¿verdad? ahí puedo editar perfectamente. Ya cuando uno exporta, pues obviamente lo va a exportar a la resolución que esperamos de 4K, en este caso. Entonces, es una prueba muy pequeña, yo sé, pero me da la impresión de que para editar los videos, que a veces uno necesita en el trabajo de publicidad, un anuncio, algo así, para Facebook, por ejemplo, un TikTok. Esto va a dar la talla sin mayor problema. Y ahora, ¿qué tal si le instalamos algún videojuego para también ver cómo se comporta? Vamos a ello. Entonces para esta prueba instalé varios juegos Counter Strike, Left 4 Dead 2 y e Football 2023 Summoners Wars Chronicles, Paladins, The Sims 4 Y el que pienso que es más exigente, Destiny 2 Entonces comencemos con Counter Strike Algo que me gusta hacer es ver la configuración automática Que nos dejó el instalador En general vemos que todo no lo configuró muy alto Incluso los shaders o sombreador que eso es muy importante en tarjetas gráficas porque son los que se van a encargar de la iluminación texturas, etc entonces démosle una partida iniciamos y bueno, todo corre muy fluido veo algunos reflejos ahí veo la forma de las sombras de los otros jugadores texturas, detalles oh, me atacan oh, bueno, creo que perdí el duelo en general Counter Strike está corriendo, lo hace de manera fluido, no he visto glitches, no se ha caído el juego, así que podemos jugar y disfrutar perfectamente de este juego. Vamos a Left 4 Dead 2, revisemos primero la configuración de video que nos dejó el instalador, vemos que está a Full HD y también todos los sets están en alto, solo el sombreador el shader está en bajo en este caso. Vamos a jugar. De primera entrada veo un efecto de humo Se mueve muy fluido esto Ok, algunos enemigos, ¿qué es esto? Oh, oh, oh Ok, sobrevivimos, sobrevivimos Left for Dead también se puede jugar de manera fluida No he tenido mayor problema Pasemos a EatFootball2023 Revisando la configuración de gráficos veo que me lo dejó en alto Está muy curioso, vamos a probarlo Hasta el momento parece que se ve bien Pero oh, ahí sí ya veo pérdida de frames Se ve como lento, como pesado, como que no lo está manejando Vamos a jugar Jugando veo que se mueve bien, puedo jugar, es fluido Solo que en ciertos acercamientos como en las repeticiones sí, De nuevo veo pérdida de frames lo veo lento, así que probemos una calidad media de nuevo puedo jugar, veamos una repetición, a ver cómo se ve y si, sí, ahí todavía veo pérdida de Friends, no es de manera fluido como está ocurriendo el juego así que configurémoslo en nada más baja calidad ok, aquí incluso ya siento que está un poquito más fluido, las repeticiones, el zoom también lo veo completamente fluido sin pérdida de defensa notable y el juego está corriendo sin crash, sin glitches así que eFootball también se puede jugar ahora vamos con Summoners Wars Chronicles que esto es un juego muy visual, muy artístico por lo que podría explotar muy bien el monitor IPS que trae esta portátil de hecho los tonos azulados que estoy viendo en el monitor de la Dynabook en la pantalla en la que estoy capturando, que es un monitor LCD viejo los veo morados, los veo diferentes asumiría yo que son más fieles en el monitor de la Dynabook y pues tiene un monitor IPS en eso se enfoca por lo demás veo unos efectos de luz bonitos, veo detalles veo total fluidez del juego no se me ha pegado. Revisemos la configuración gráfica default que nos dejó. Vemos que está en Full HD. Y la calidad gráfica en la más alta. Así que este juego está corriendo sin mayor problema. También lo podemos jugar. Ahora probemos Paladins. Que ni siquiera pudo levantar. Mejor pasemos al siguiente. Es el turno de The Sims 4 que cargó sin mayor problema, los gráficos, texturas, todo lo está manejando bastante bien y con total fluidez sin pérdida de friends. Si revisamos la configuración gráfica todo está en alto, está en Full HD a 60 cuadros por segundo, así que los Sims 4 también los podemos jugar sin mayor problema. Ahora probemos Destiny 2, que lo cargó sin mayor problema y se está moviendo al parecer sin problemas Revisemos la configuración gráfica, a ver cómo nos la dejó el instalador Vemos que está a 60 cuadros por segundo, pero a Half HD, la mitad de la resolución que soporta este monitor Detalles están en bajos o muy bajos, incluyendo los shaders Algunos efectos como de luz si están activados a un nivel bajo pero activados Y veo que se mueve con mucha fluidez Observen cómo las luces pero se reflejan en más. el arma Que estoy sosteniendo no, no. en este momento no se alegran de Ahí hay un fusil. Cógelo. Y la verdad que está muy entretenido este juego Efectos de humo Ahí les va su granada Podemos jugar Destiny 2 también sin mayor problema, y este juego creo que se va a quedar instalado. Tendré que seguir probándolo, por la ciencia. Ahora hagamos una valoración general de la Dynabook Tecra A40-J. Comencemos con lo negativo. Bueno, lo primero que noté es la poca RAM que trae por lo menos este modelo. Hay versiones que traen 16 GB de RAM, pero esta venía apenas con 8 Y para la calidad de procesador que trae el espacio en disco duro y para la, el objetivo para el que está planeado estas portátiles, creo que 8 GB es insuficiente. Si uno lo compra con 8 GB, al final va a terminar duplicando esa memoria RAM. Otro punto negativo que veo de la webcam, puede ser que una webcam de mejor calidad la tengan reservada para la línea Portage, que es la mayor, la mejor. Pero pienso que para este tipo de portátil podría tal vez mejorar. No me voy a morir por esa webcam, pero podría mejorar tal vez. Si no están de acuerdo, comenten. Y luego algo que tal vez es muy personal es que, se marcan mucho las huellas digitales cuando lo toco hay superficies que son más propensas para marcar las huellas digitales y creo que esta es una de eso no sé si tiene que ver con los estándares de, de antigolpes y a, antibacterias que tienen esto pero sí se marca mucho y se nota porque el diseño es muy bonito pero es algo muy personal tal vez pero se nota mucho las huellas digitales ahora sí vamos con lo positivo bueno el diseño ya ustedes lo vieron por lo menos a mí me encantó, es muy bonito, es elegante. Este color negro, que no necesariamente es negro, es como un gris azulado. Es muy bonito, así que es atractiva. De veras que sí se ve profesional, que es la línea que más o menos ellos están marcando con Aztecra. Luego, como se los mencioné, el teclado retro iluminado, pues es algo muy positivo. Para mí es muy útil en una computadora portátil, así que un punto extra por ese teclado tiene muchos puertos y lectores y eso es muy bueno porque bueno se los mencioné también cuando le sacrifican los puertos para hacerla más delgada o más barato al final uno termina llenándolo de adaptadores y eso no es agradable me gusta que ya estén integrados eso es muy útil por supuesto que incluye a Thunderbird 4 es muy bueno ya les dije ahí le podemos conectar monitores tiene tasas de transferencia mucho mayores y hasta podemos conectarle un cargador por esos mismos puertos eso es muy bueno y es muy útil y bueno, el rendimiento. Ustedes vieron que incluso hasta pudimos editar videos para una computadora que se supone que no está hecho para eso. Así que he estado muy complacido por la forma como me ha respondido. Puedo hacer mis tareas bastante rápidas sin tener que estar esperando. Así que muy bien por las prestaciones y el rendimiento que tiene esta computadora. Y bueno, podremos encontrar un i5 donzada de generación con esta cantidad de RAM por menos de mil dólares. Mm, probablemente sí, pero con lector de huellas, estándares de calidad, toda esa cantidad de puertos, panel IPS, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, probablemente no. Creo que esos mil dólares que cuesta esta tecra A40J son bastante competitivos. Por último, me pregunto cómo funcionará con el sistema operativo Linux. Como ustedes habrán visto, nosotros somos bastante fanáticos del sistema Ubuntu, así que me gustaría probarlo, pero eso queda para otro video. Suscríbanse y nos vemos.